muy buenas ¿qué tal ya sabéis que desde hace unos meses adsense ha habilitado la sección de privacidad y mensajes donde podemos gestionar nuestro banner de cookies que además está adaptado al tcf 2.0 entonces eh, muchos me habéis preguntado cómo se configura y es lo que vamos a ver ahora vale entonces lo que tenemos que hacer es ir a anuncios vamos a la web que queremos aplicar el mensaje ¿vale? en este caso Vamos a seoh1.com vale, que es eh, la revista secundaria que tengo yo sobre SEO y marketing digital y simplemente tenemos que venir a mensajes de privacidad, activar el check de solicitud de consentimiento conforme al RGPD. ¿vale? Aquí indicamos cuál es la página de, de privacidad de nuestra web y aquí elegimos la primera opción. ¿vale? Realmente eh, esta lo único que hace es añadir un botón que es denegar automáticamente, cosa que no nos interesa. ¿vale? Le damos a aplicar al sitio y ya está. Luego, lo que tenemos que hacer es venirnos a privacidad y mensajes. Venimos aquí a RGPD y clicamos en este botón de aquí para editar el estilo. ¿vale? Como veis, yo ya lo tengo publicado, entonces simplemente le damos a editar. Me aburro. Vale. Y aquí lo más importante es el tema de los colores, ¿vale? Porque luego veréis un fallo terrible que tiene este sistema. Entonces, cuando estamos aquí, lo que tenemos que configurar es esta parte de aquí, ¿vale? Que es el tema de colores. Venimos a General, ¿vale? Que está desplegado. Yo he elegido este color verde, ¿vale? Porque lo que quiero es que el ojo vaya aquí a consentir, ¿vale? Y como color secundario le digo el blanco. Para que este botón tenga un fondo de color blanco, y eh, se confunda con el color de, de fondo, que es también blanco, ¿vale? <ríe> Una vez hecho eso, aquí podemos habilitar el logotipo si queremos, lo tenemos que subir y demás. Eh, yo todo esto lo he dejado por defecto. Y en botones, el color secundario tiene que ser exactamente este, que es el gris más claro que permite para que no haya problemas de elegibilidad, ¿vale? Que es eh, la almohadilla 6F, 6F, 6F, 6F, ¿vale? Ya está. Lo he, lo he ido probando uno a uno, para que este eh, llame lo, la atención lo menos posible. Y luego veréis por qué. ¿Vale? Aquí tenéis cómo se ve cada uno de los apartados. Pero nada más. Le dais a publicar cambios y listo. ¿Vale? Aquí podemos habilitar esto para que sea un botón de cerrar. Que bueno. Realmente lo que nos interesa es que le den a consentir. Y ya está. Y como veis. Pues aquí eh, solo pido consentir. Y gestionar opciones. ¿Vale? Así es como se ve en desktop. Y, en, y aquí en mobile. ¿Vale? Luego venimos aquí y eh, si clicamos aquí en la ruedecita lo que vamos a hacer es configurar todas las opciones que tiene el mensaje de consentimiento ¿vale? en este caso nosotros habilitamos los anuncios personalizados porque para eso sirve este, este, este aviso de cookies y aquí elegimos los partners publicitarios más habituales Marcamos este check para que se verifiquen las creatividades que vienen de, otros, de otras redes publicitarias, pero que no estén asociadas al TCF 2.0, ¿vale? Para que haga una segunda verificación. Y luego el tema de las finalidades. Esto es lo más importante. Aquí lo que hacemos es decir qué consentimiento vamos a pedir porque legítimamente, eh, estamos legitimados, vale, valga la redundancia, y entonces marcamos todo como interés legítimo, porque si marcamos como consentimiento, todas las opciones estarán deshabilitadas. Entonces, en cuanto el usuario le dé a aceptar, eh, lo que estará... A, bueno, eh, si le da a aceptar, eh, no habrán tenido que marcar el consentimiento de cada una de las opciones. Es decir, el usuario, cuando entra, ve el, el, el banner, y va a tener que marcar dónde quiere dar su consentimiento. Si continúa y acepta sin dar ningún consentimiento, obviamente no se mostrará publicidad. Vale, Esta es la única que no se puede cambiar por interés legítimo. Así que lo que hay que hacer es marcarlas todas como interés legítimo para que en el momento que le den a aceptar, estén aceptando nuestro interés legítimo en mostrar anuncios, seleccionar anuncios personalizados, bla bla bla bla, Vale, todo esto. Y le damos a guardar y listo. ¿Cuál es el gran problema que tiene este banner? Pues el siguiente, te lo voy a enseñar, y es que tú te vienes aquí, ¿vale? Y me salta el consentimiento. Yo le doy a consentir y, bueno, ¿veis? Me carga la publicidad y abajo ya tengo esta opción para gestionar las opciones, ¿vale? Como veis, está todo marcado como interés legítimo y le digo, vale, pues confirmar opciones. Amigo, ¿y qué pasa aquí? Pues que en cuanto refresco la página, adiós publicidad, no vale. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que cuando tú le das a, aquí a gestionar opciones, tienes que darle a aceptar todo, no a confirmar opciones. No sé por qué, aunque tú lo marques todo y luego te vengas a la sección de proveedores, que son todas las redes publicitarias que tiene AdSense, y lo habilites todo y le des a confirmar, los anuncios no se mostrarán. Si yo ahora le doy a aceptar todos y refresco, se vuelven a mostrar los anuncios. ¿Vale? ¿Esto qué ocurre? Que si quieres utilizar esta versión para evitarte problemas con la RGPD, evitar que te envíen un mensaje los abogados de AdSense diciéndote que no estás cumpliendo correctamente. Tendrías que habilitar un segundo plugin, además, para bloquear todas las cookies de terceros que no sean AdSense, porque lo que estáis viendo aquí es que lo que bloquea es la carga de anuncios y, la y las cookies publicitarias, por tanto, de AdSense y del resto de redes, pero no de Analytics, de Hot Hard y de cualquier otro servicio que utilicéis en vuestra web que cargue cookies de terceros, ¿vale? Entonces, yo os recomiendo que sigáis utilizando Compliance o cualquier otro plugin de gestión de cookies, aunque Compliance yo lo recomiendo sobre todo porque tiene gestor de geolocalización de tal manera que a los usuarios que no son de la Unión Europea nos los muestra, os lo cuento todo en este vídeo de aquí. Y ya está, porque si no vais a tener que mostrar dos banners, uno el de Google y otro para bloquear las cookies antes de que el usuario siga navegando. Ah, importante, el mensaje de consentimiento de Google AdSense realmente se desplegó por primera vez a través de Google Ad Manager, que es el servidor de anuncios de Google, a través de esta sección. Antes era un poco más farragoso, pero realmente eh, lo que hacía era abrirte una cuenta en Funding Choices. ¿vale? Desde aquí tú podías crear el mensaje para todos los sitios web vale, y iba vinculado con tu cuenta de Google Ad Manager y entonces desde aquí simplemente te daban el código necesario para implementarlo. ¿Vale? lo digo porque si es tu caso cuando vayas a tu web te aparecerá este mensaje de no puede editar sus mensajes sobre privacidad tal tal, para eso tienes que ir a Funding Choices, por ahora estas webs que se hubieran gestionado a través de Funding Choices y Google Ad Manager no están habilitadas como veis dentro de AdSense ¿vale? y una última cosa por si hay algún desarrollador en la sala, tenemos esta URL con el, la API, con toda la documentación de la API sobre cómo funciona porque seguramente aquí esté la clave de por qué los anuncios desaparecen cuando el usuario gestiona las opciones del banner y no le da a aceptar todo. Así que nada más, espero que haya resuelto todas vuestras dudas cualquier cosa que necesitéis pues me tenéis ahí en los comentarios, podéis uniros también al canal de AdSense Talks donde estamos ahí todo el día debatiendo sobre todas las cosas que implementa AdSense y nada más, un saludo